Tanta intriga de la que se ocupa la gente No más que por pura envidia se inventan tantas mentiras Y eso es lo que menos conviene Ay, no le veo nada de raro que te quiera y también me quieras. Eso es lo más importante cuando se trata de amor Entre los hombres y las mujeres eso es cosa de los dos y que a más nadie le interesa Me Pidan la relación entre dos seres que se quieren Eso es cosa de los dos y de eso estamos muy conscientes Me Pidan la relación entre dos seres que se quieren No digan, no digan cosas que no nos convienen Dejen ser feliz a dos seres que se quieren Ay, no digan, no digan cosas que no nos convienen Dejen ser feliz a dos seres que se quieren Guillermina, Mauricio Andrés y Katy Babilonia Pérez De los hijos del profe Oh, y en la sabana con mi sopero. Ay, yo sé que tú a mí me quieres, Y por nada quiero perderte. Y yo me, me siento, siento seguro, seguro de tus buenas intenciones. Yo nací no fue para quererte. Ahí hagamos que nuestro amor se convierta en un lazo fuerte. Que no lo rompa el rencor, mucho menos la traición, y ni la envidia de la gente Eso es cosa de los dos, y de eso estamos muy conscientes Dar esta relación, y adorarnos para siempre Ay, Eso es cosa de los dos, y de eso estamos muy conscientes Dar esta relación, y adorarnos para siempre Ay, no digan, no digan cosas que no nos convienen, dejen de ser feliz a los seres que se quieren. Álvaro Milton Cano, ¡Qué lindo es, Ay, no digan, no digan cosas que no nos convienen, dejen de ser feliz a los seres que se quieren. Jorge Padilla y todo un de soledad